Para panazo ando en la calle con el flaco, Néstor este todo! No, no Yo agarro a los arcados, los quemo. Hago muchas cosas porque hizo lo malo en este país, con este mundo. Que mató muchos niños, muchas mujeres, muchos hombres. Mataron bien muertos en 2020. Que desaparezca, que no vuelva más nunca. Listo, 2020. no <tose> 2020 Esto no era parte del trato. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Si el 2020 fuera una persona que usted le dijera qué buen servicio que 2020 fue un año que entró de bendición y es más bendición porque ganó Luis Abinader eso no me lo esperaba. El 2020. Claro, en el 2020, claro que sí. De bendición el 2020. ¿Qué Janeiro, pasó? ¿Qué va a pasar claro, ahora? Claro que sí, que de bendición y de mucha salud y de prosperidad y de todo. El 2020. Claro, en el 2020, claro que sí. Prosperidad, ¡ES! przyjira? prosperidad y salud y vida y toda la cosa. ¡Hey! Yeah! La paloma también. La paloma, ya tú sabes, no es una cosa más bella que la naturaleza. No es una cosa más bella que la naturaleza. La paloma. la, la paloma tan bella y tan bonita. En 2020 estaban las palomas ready. Claro, así mismito, como están ahora ready, ready. El Hay 2020, que fue una persona mala. Ha matado casi dos millones de gente a nivel mundial. eso, dígale algo más. Está bien ahí. Ah, que se vaya rápido. <risa> se vaya que usted no lo quiere, ah, Desahógese. 2020. Si no, el 2020 ha sido catastrófico, es un año, mire, que nosotros no queremos volverlo a ver. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Yo sé que yo sé estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Es decir que esperamos el 2021 con buena perspectiva. Y que el país pueda disfrutar un poco de, de tranquilidad y armonía. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Muchísimas cosas hubiera que decirles, por lo cual, que quisiera que no tuviera esta pandemia, pero si es cosa por Dios, él sabrá lo que hace, ¿no? Amén. Adiós, ah, felicidades, que está bien. Está bien, 2020. Es como te digo, pero, cual el, el, el que viene, el 20? No, no, no es que viene el 21. Arrepiéntete Hijo del El 21 Entonces El 20 fue el que va a salir Ay, ya El que viene es el bueno el 21 Bien pensado Woody Y el 20 que tú le dijera si fuera una gente? Mire ese es el 2020, dile algo El, el 20 es el, el, el que viene que es el bueno Porque ya el lo que el 20 se fue Fue malo o bueno el 20 Así muerde el cebo eh, eh, eh, eh, eh, bueno yo fue como no los hallé buenos, porque había más, más, comida y más dinero. En el 2020 bueno. El 2020. No. El 21 ahora. No el 20. El 20. Bueno el malo. Otro. Eh, no. El 20 fue bueno malo. ¿Cómo te me dijera? Mira 2020 usted así así así. Eh, eh, eh, bueno yo no me los hallé malo. Buena esa que le no, en esta vida viejo. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Es eh, porque conseguí con qué beber y con qué comer. En 2020. Sí. Y, y, y tengo payos. ¿Y que no lo suyo de bolsillo? Que tengo algo que no se ha mucho. Y yo. yo le dije la felicidad, hermano. En 2020. Claro. Felicidades. Felicidades porque se vaya. Cosa bonita. Cosa bien, bien hecha. Cosa hermosa. Ay, Dios, que Cecilia se vaya de ahí porque una ladrona. Dijo yo, el morito. El fatal negro. Que la saquen de 2020, 2020. Sí, no, no. Para ahora mismo es que la saquen de ahí por ladrona que... Hecho, Esto que es la... el negro. El negro. Claro. El 2020. Dijo, dijo la verdad. La verdad, el negro. Claro, esa mujer tiene que sacarla de aquí. 2020, todo el mundo. Afuera. Ahí por ladrones. No cabe duda que es un estúpido. Ya el 2020 va a a a a y ya se va. ¿Oíste? Ya se va. ¡Demonios, God. Eres realmente un genio. Esperamos que este año de 2021 venga a favor para la humanidad que el mundo vuelva a su normalidad y que este nuevo gobierno que tengamos de la juventud de la juventud, el gobierno que Dios me lo que Dios lo proteja que mejor al gobierno que ha este país de tres de 70 años de dictadura, oiga bien, de 70 años de dictadura, muchas gracias Miguel.